a este vídeo en el cual vamos a ver cómo subir y bajar el nivel de brillo solamente con las teclas del teclado vamos a utilizar el mismo programa que para vídeos anteriores en los cuales utilizamos eh, esta aplicación para subir y bajar el volumen también se puede utilizar como digo para bajar o subir el brillo se entiende que este vídeo está pensado para personas que en su teclado no tienen teclas especiales para estos cometidos. Aquí tengo el enlace a la página web y vosotros o vosotras lo tenéis en la descripción del vídeo. Aquí está la página web de donde se descarga. Hay dos versiones, la instalable y la portable. La instalable tiene el defecto de que Windows 11 lo detecta como peligroso y la portable, bueno, pues funciona quizás un poco peor. Ya que se carga todo en la RAM, si tenemos poquita RAM puede que sea una carga para nuestro PC. Vamos a instalar. Hacemos doble clic sobre el archivo que se descarga y luego otra vez doble clic para empezar el proceso de instalación. Aquí está lo que os decía, que nos avisa de que puede poner en riesgo nuestro PC, el sistema operativo de Microsoft. Si queremos seguir instalando le tenemos que dar más información y luego ejecutar de todas formas. Vamos a ir a hacer clic aquí, para continuar el proceso de instalación le damos a sí. Vamos a Next, Next, aceptamos términos, Next. Next, Next, Next, Next, Seleccionamos un control de volumen que nos guste, le damos a Next, un icono que nos guste, que será el que se vea aquí la bandeja del sistema, le damos a Next. Install. Después de unos 20 segundos habrá acabado el proceso de instalación. Y finish para terminar. Ahora veremos un icono nuevo aquí, que es el de la aplicación, volumen 2. Y a partir de este momento podremos cambiar el nivel de brillo con la siguiente combinación de teclas: sería la tecla Windows más la flecha izquierda o la flecha derecha. Con la flecha derecha subimos el nivel de brillo y con la flecha izquierda bajamos el nivel de brillo. Windows más flecha izquierda de según queramos subir o bajar. Pues nada, espero que os haya gustado y que tengan un buen día. Chao.